Nada de lo mejor de eso, la, una coordinación internacional cae muy bien, bastante bien. Eh, señores, a, el, nosotros eh, ya para, está esta el viernes ya finalizando ya el programa casi, ¿viste? Ven, Mira, yo quería comentar algo y es eh, que sal, lo que salió en el día de hoy en el, en el periódico, me parece que el Caribe, donde dice que Abinadel avanza eh, en un terreno eh, sin problema, o sea, se, se ve en una, en una desde un desde, se ve desde un punto de vista eh, que está avanzando libremente y que no tiene grandes obstáculos. Pero eh, sus mayores problemas no son la oposición nada de eso, sino la, la la posición que, se, que heredó del país con un país que con una con una con una crisis de eh, de salud como es la pandemia una una crisis de, de a veces se puede decir de de política en, en muchos de los sentidos pero parece que no que esto no ha sido de gran escollo, con una oposición que, sin sin mala duda, es una oposición que sale del poder la más fuerte, porque tiene, podemos decir que los otros partidos también son opositores, pero la oposición más férrea que podía hacerse sale del poder, 16 años de, de, de gobierno sin y, y con muchas eh, investigaciones pendientes, muchas cosas que, que buscarle a, ese, a, esos, a esos gobiernos, entonces por la misma razón tampoco están haciendo una oposición tan férrea como se podría pensar o como lo suelen hacer ellos de manera magistral. Parece que la reorganización en que está envuelta la oposición es que está dejándole ese, esa, esa luna de miel al, al PRM y a Luisa Abinader, lo cual ha sido, para sin ni ninguna duda, para muchos de nosotros uno de los gobernantes que... Eh, lo que pasa es que sentíamos que anteriormente teníamos un gobernante, vamos a poner eh, para poner un ejemplo: eh, el, el presidente eh, Leonel Fernández, con una teoría filosófica allá arriba, eh, con poco aterrizaje, con el, aunque tenía acercamiento, aunque tenía un acercamiento también con las personas, era. Era este, este tipo de persona que podría hacer eso. Después llega el, un, un, un, un presidente que eh, prácticamente eh, es, se logró saber que podía hablar en, una, en la campaña cuando, cuando trataba de, de vender el, el candidato que él, que él eligió. Ahí fue, fue que lo vimos más en los medios de comunicación. Están así que me sorprendí. Muchas, muchas veces porque los vi hasta dos veces a la semana en un medio de comunicación que eh, para nadie es un secreto, que el pasado presidente duraba alrededor hasta de seis meses sin tú saber qué, quién era que estaba gobernando ni quién te hablaba. veían eh, situaciones que podrían, eh, no sé, esperaban intervenciones como estaban acostumbrados, aunque nosotros estamos acostumbrados a eso, que los presidentes como que nos expliquen algo de lo que está pasando desde los tiempos de Balaguer. Entonces... Ahora tenemos un presidente que hace como una sala de recreo, un presidente que, que, que escucha, un pero, presidente ah, que, que habla, un presidente que tiene Twitter, un presidente que tiene medios de comunicación. Un pero además o sea, además de eso, Sergio, que tú planteas, esa facilidad eh, con que el, el presidente Luis Abinader se ha manejado y que gracias sí, a Dios sí, verdad, sí, sí, está, ha dado está transitando por una situación favorable a él y a su gobierno Oye, está, que en, en, está tiene por, una, una carretera por, de piedra y está y está sí, caminando liso porque fíjate lo que decíamos nosotros en programas anteriores y es como Abinader ha enfrentado los pocos ruidos verdad sí, eh. o los o los diversos ruidos que se ha intentado crear o que se han creado en este gobierno como lo ha enfrentado por ejemplo no, no, no. las situaciones de, de corrupción que han avisorado verdad sí. que han estado ahí en la puerta han, no no se han puesto en el periódico inmediatamente se puesto, inmediatamente se han puesto en el periódico y se han extraído de del, del, del lo que es el tren y gubernamental sí, él sí puede decir que por simples rumores sí, sí, sí, ha actuado sí, sí, en sí, consecuencia esto, esto bueno, porque, entonces eh, hay, hay que ser honesto vimos cómo periodistas eh, Mira, aquí hay periodistas que han hecho, eh, hecho eh, programas de tres programas tres pro, y cuatro programas de un solo tema Y sin embargo, eso nunca se investigó O sea, en otras oportunidades En otras oportunidades Sin embargo, o sea, fíjate fíjate cómo eh, eh, Tenemos por ejemplo el ministro de Salud Pública Que ay, todo sí. el mundo no lo ha cuestionado, su integridad no, claro. Pero por cierto, un ruido. un ruido Bueno, pues vamos a, tranqui vamos a, a, a, a tranquilizar a tra ese ruido Ahí está sustituido el el de el de la aduana, el instituto agrario dominicano instituto agrario. Luego, ahí está también separado el de aduana mencionaste sí. o sea, entonces ha habido otro ruido, en la que cuando han surgido o por simple rumor se ha actuado en consecuencia y por eso es lo que, eh, que Luis Abinader en este momento está transitando por un por una carretera por un camino sí, eh, sí, sí, sí, más más claro en, o sea, en un buen vehículo sí. que, eh, de manera cómoda porque tiene una oposición, claro, tranquila porque no ha encontrado... No, sí, sí, sí. ¿Dónde? ¿Ustedes creen que la oposición está tranquila porque no, no, claro. no, porque no quiere eh, tratar de, de subir en cuatro años? Eh, porque sabe que todo lo que se critique además, se devuelve serio, se, si, si tiene un slide se lo van a devolver con una recta pero además reta. Sergio Antonio consciente de lo que entregaron y él consciente sí, sí, sí. de lo que recibió también le ha favorecido bastante para ser, para ser un, un poquito eh, como dice sarcástico podemos decir entonces que los, go, los funcionarios de los pasados gobiernos eran tan serios y tan sanos tan santos que nunca cometieron errores y, y si tú te fijas Ninguno cayó preso, ninguno fue sometido, ninguno fue mandado para su casa, ninguno fue suspendido de sus labores Fueron los mismos funcionarios todos, además, sí, lo cambiaron a un sitio mejor Porque lo hicieron bien o quien estaba no se percató de que tan bien o tan mal Sin embargo ahora no, en, en pocos meses, en menos de dos años, nosotros tenemos funcionarios que si meten en la pata, cometen errores, se van para su casa Así eso es. es algo nuevo en nosotros, estamos viendo cosas nuevas Entonces eso eso tenemos que apoyarlo y seguir apoyando Lamentablemente al que le duela, al que le duela, eso comentario hay que hacerlo Porque es una pura realidad, es lo que no lo que no se puede oc ocultar Así es, ¿Mm? ya Carlos Paulino nos está haciendo señas, ¿serio? Ahí. Adelante tú Sí, que ya, Que hay que cambiar la seña y que ya llegamos al final Gracias, como siempre, a la parte ejecutiva de este grupo Telenor, como siempre, brindándonos todo su apoyo para mantener informada y orientada a toda la región nordeste del país y el mundo a través de este canal 8 del grupo Telenor. La parte técnica, José Paulino, a Melvin, a Junior Master, Mr. y a ustedes, gracias por su amable sintonía. Invitarle a que no se pierdan la retransmisión de este espacio de 7 a 8.30 de la noche por el canal 14 de este grupo Telenor. El próximo lunes, Dios mediante, nos volveremos a reencontrar en otro programa cargado, como siempre, de muchas cosas interesantes, como lo tenemos acostumbrado. Feliz resto del fin de semana.